Bueno, amigos, saludo cordial y muchas gracias por su audiencia, por estar con nosotros y estar atentos a nuestros contenidos a diario en noticias Inter internacionales, mundo y noticias de última hora. Vamos a hablar actualizado el informe del Ministerio de la Defensa de la Federación sobre la Guerra Rusa en Ucrania. Ayer, y ustedes lo pudieron ver en el video, un alto mando militar de Donetsk, estamos hablando de Eduard Basulín, destacó que la contraofensiva de Kiev podría estar preparando 400 mil hombres para ir contra los rusos y recuperar sus territorios. Ahora es el jefe de los Wagneristas que lo advierte. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, pide garantías de a la Federación en caso de un ataque por parte de las AF. Por supuesto, usted sabe que todos estos tratados, acuerdos y declaraciones fueron violados por Occidente y que no hay ninguna seguridad. Se trata, entre otras cosas, de la seguridad económica. ¿Y de qué seguridad económica hablamos? Se imponen sanciones a Rusia contra nosotros y Rusia. María Sajarova dice a la OTAN que está tratando de llevar a Moldavia a un enfrentamiento directo con Rusia. El gobierno de Moldavia también se defiende de las acusaciones. El Norte y Filipinas lanzan ejercicios militares a gran escala. Rusia responde, lanza ejercicios militares en el Ártico. La Federación canceló la deuda de los países africanos. También les tengo esta información y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia, los invito hasta el final del video y aquí está el contexto noticioso para hoy. Información, noticias contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. Norte y Filipinas lanzaron ejercicios militares conjuntos, los más grandes de su historia, se habla que están integrados 18 mil soldados que participan en los ejercicios anuales que durarán dos semanas y que por primera vez incluirían una maniobra con fuego real en el mar de China Meridional, el despliegue ocurre un día después de que China concluyó tres jornadas de maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán que Pekín considera parte de su territorio, en manifestación a una visita de Estados Unidos de la presidenta taiwanesa, Ing-wen a través de este ejercicio de las fuerzas de Filipinas y el norte dicen que van a mejorar la interoperabilidad y aumentarán las habilidades y complementarán las capacidades a través de la colaboración asegurando que están preparados para responder a los desafíos del mundo real es la primera vez que se organizan estos ejercicios bajo la presidencia de Ferdinand Marcos que requiere reforzar lazos con Washington después del distanciamiento de su predecesor Rodrigo Duterte en los últimos meses ambos aliados se acordaron reanudar las patrullas marítimas conjuntas en el mar de China Meridional y cerraron un pacto para expandir la presencia militar estadounidense en el archipiélago. Las tropas estadounidenses podrían usar otras cuatro bases militares filipinas, entre ellas una naval cercana a Taiwán. Por su parte, en respuesta a estos ejercicios a gran escala, el gobierno de Vladimir Putin ha iniciado con su ejército una maniobra militar a gran escala en el Ártico con el objetivo de garantizar la seguridad de las actividades de Moscú en la zona, así como las comunicaciones marítimas, según está informando la agencia de noticias Interfax. Los militares cuentan con la participación de 18 mil soldados, 85 equipos militares, 40 aviones y 15 embarcaciones. El comunicado divulgado por la agencia cuenta, además, que en varias etapas del ejercicio verán la interacción con las fuerzas navales de la flota así como con las aeronaves del comando de la aviación de largo alcance de las fuerzas aeroespaciales rusas en las últimas horas la federación ha emitido un nuevo comunicado dando a conocer los avances de las tropas rusas en operación militar ucrania pierde más de 450 unidades de en Arteomox, dice la información del diario Lavo Sputnik que las tropas de las AFU perdieron a 450 unidades, equipos bélicos en la ciudad de Arteomox durante las últimas 24 horas. Han informado desde la cartera de la defensa. La urbe está. Según el ministerio, casi rodeada por las tropas rusas que ya controlan la mayor parte de su territorio. En las últimas horas, los principales esfuerzos en la dirección de Donetsk se concentraron en Artiomoks, llamado Pakmut, donde siguen los enfrentamientos con las unidades de las Fuerzas Armadas Rusas y el ejército ucraniano. Las bajas, según el informe que está entregando el Ministerio de la Defensa de Rusia, dice que ascienden a 450 unidades ucranianas. También se habla de la eliminación de tres tanques, tres vehículos de combate de infantería, seis vehículos blindados o buses de 20 y dos A-65 MSTAB, Así como se habla de la eliminación de estaciones de radar contra batería ANTPQ-50 de fabricación norteamericana, afirman desde el Ministerio de la Defensa. Las unidades de cohetes y artillería de la agrupación sur de tropas y aeronaves táctico-operativas prestan apoyo a la ofensiva, dice el Ministerio. La aviación realizó 11 misiones cerca de la ciudad de Arteomox Y las tropas de misiles y artillería Llevaron a cabo 48 misiones de tiros Sobre las posiciones de las AFU Por su parte El jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Puchirin, Declaró que las tropas AFU Intentan atrincherarse en la parte occidental De Arteomox Detrás de las vías de E3 La información con la cual vamos a a proseguir tiene que ver con la confirmación que está haciendo los grupos Wagner, en especial Jack Benny Prigozin desde Bakhmut. Ha dicho que la próxima contraofensiva del ejército de las AFU para la primavera están preparando una fuerza de 200.000 a 400.000 hombres. En la misma línea lo dijo el representante de las Fuerzas Armadas del Donetsk, Eduard Basurín, en las últimas horas. Jack Benny Prigozin ha puesto en alerta, en aviso a sus tropas en Bakhmut, la contraofensiva que ha estado preparando las fuerzas AFU durante semanas con el apoyo del bloque militar, Según lo que está reseñando la agencia de noticias Riano Bosti piden no subestimar este paso posible de una contraofensiva con tal número mencionado, por lo menos el líder del grupo, estamos con Rusia en Zaporilla, estamos hablando de Vladimir Rogov, en las últimas horas ha señalado que las fuerzas del ejército de Zelensky ya están listas y preparadas con una gran cantidad de hombres para repeler los avances rusos en diferentes puntos de Ucrania. Algunos analistas han expresado sus dudas sobre de dónde pudieron haber salido los documentos y hablan de que se puede tratar solo de propaganda porque detrás de todo esto hay un desvío del foco para emitir lo que se llama el factor sorpresa para infringir el mayor daño posible a su línea enemiga, en este caso las tropas rusas por parte de las SAF. Y lo vienen advirtiendo Prigozhin, Basurin, eh, poniendo en contexto al ejército ruso sobre lo que se viene para los próximos días y que no hay que bajar la guardia dicen estos funcionarios Reuters por su parte anunció recientemente también que las fuerzas ucranianas están listas con aproximadamente 8 o 9 brigadas cada una con una capacidad de 40.000 hombres entrenados para esta misión en las líneas del frente para la próxima contraofensiva lo cierto es que la CNN también está diciendo que luego de haberse dado el supuesto o la supuesta filtración de documentos confidenciales del norte dijo un funcionario asesor del presidente Zelensky en Kiev que los planes de la contraofensiva se mantienen, pero que los planes tácticos obligatoriamente se tienen que cambiar. Cito la siguiente declaración: Los escenarios operativos y tácticos se perfeccionan constantemente, dependiendo de la evaluación de la situación en el campo de batalla, la provisión de los recursos, los datos de inteligencia sobre los recursos del enemigo, entre otras cosas. Se explicó, agregando que actualmente es imposible reconsiderar los planes dados que apenas se están elaborando. En lo referente a la publicitada contraofensiva de Kiev, el secretario general de Segur Nacional y de Defensa ucraniano Alexei Danilov dijo en su cuenta de Twitter que esto tiene lugar todos los días y que el ejército no espera fechas mágicas, sino que actúa con calma sistemática y consistente. Asimismo, subrayó que ningún bombo informativo relacionado con la ofensiva favorece los planes de las Fuerzas Armadas del país. Ante toda esta información, uno de los que puso el, la voz en el techo, en el Ministerio de la Defensa de Rusia ha sido Alexander Lukashenko, quien es el presidente de Bielorrusia. Le ha pedido a el jefe de la cartera de la defensa, Sergei Chuigú, le ha pedido que Rusia efectivamente le garantice la seguridad a Bielorrusia en caso. Agresiones contra su país, Lukashenko y el ministro de la defensa, Sergei Choigu en Rusia, discutieron la preparación de las tropas en la frontera con Bielorrusia y Ucrania, debido al alto número de tropas que se mueven desde dirección de Ucrania en esta dirección y por eso están urgiendo a Moscú a que se adelanten a organizar estas brigadas de respuesta en caso dado de que se prepare algún ataque en esta zona. Lukashenko ha dicho que los polacos y lituanos se han desplegado hacia esta dirección y que no pueden relajarse mensaje directo al Kremlin. Según Lukashenko, la creación de estas brigadas son de gran ayuda para el ejército bielorruso porque protege el flanco occidental del Estado de la Unión. De otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el pago de la deuda africana por el valor de 20 mil millones de dólares desde los tiempos de la Unión Soviética. Moscú ha colaborado con África brindando este soporte económico y apoyando contra la lucha del injerencismo en la región. Rusia ve a África como el Multipolar en el orden mundial emergente y que se está imponiendo, y ahora África, con el pago de la deuda, podrá asignar más recursos para el desarrollo de la infraestructura en el continente, expresan desde el Kremlin de otro lado, mucha atención porque María Zaharova, quien funge como portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia, ha dado declaraciones en las últimas horas que van contra la dirección de la OTAN y ha dicho que Occidente está tratando de llevar a Moldavia a un... Militar con Rusia. La representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, comentó la declaración del secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geona, sobre las relaciones de Chisinau, que afirmó que la OTAN tiene la intención de usar a este país como campo de entrenamiento geopolítico para enfrentarse a Rusia. Zaharova ha dicho que la profundización de la cooperación de los estados con la alianza y sus promesas de apoyo frente a la rusa conducen a golpes de estado inestabilidad y crisis económica. También enfatizó que tales declaraciones de los líderes del bloque parecen especialmente cínicas en contexto de la situación en Ucrania que fue provocada por el deseo de la alianza en el este. También la funcionaria de la Federación expresó la esperanza de que todavía haya fuerzas políticas en Moldavia capaces de resistir las aspiraciones del bloque señaló que aparentemente Moldavia participará en una confrontación geopolítica con Rusia ya que el espacio postsoviético es para la OTAN una especie de campo de pruebas para dicha misión, para dicha confrontación anteriormente el general de la OTAN dijo que la alianza estaba lista para entablar relaciones con Moldavia exactamente en la medida en que la república lo desee en un discurso ante la conferencia de seguridad de Múnich, la presidenta Maya Sandu le ha pedido a los miembros de la OTAN que ayuden a su país en la lucha contra la difusión de información que refleja la opinión de Rusia sobre los acontecimientos mundiales en redes sociales, lo dijo en un discurso ante la conferencia de S en Múnich. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, ha dicho que la mayoría de los ciudadanos moldavos se oponen a la idea de que el país abandone la neutralidad y se unan a la OTAN, dijo el martes la presidenta Maya Sandú. Estas son las declaraciones de la mandataria de Moldavia. La gente debería quererlo porque significa cambios a la constitución y debe de hacerse a través de un referéndum. Sin embargo, si miramos las encuestas de opinión de hoy, veremos que no hay un apoyo serio a la idea de abandonar la neutralidad, dijo en una entrevista en ProTV. La funcionaria agregó que, además del Consejo Supremo de C ...se establecerá otra agencia en el país que se encargará de combatir la manipulación de la información y la propaganda. En un discurso ante la Conferencia de Seguridad, Sandu pidió al bloque a que ayude a su país contra la difusión de información que refleja la visión rusa sobre los acontecimientos. El Parlamento de Moldavia aprobó la ley que permite controlar la desinformación en línea. Las encuestas muestran que más del 55% de los moldavos que se oponen firmemente a la entrada del país a la OTAN, solamente el 27% apoya la iniciativa. Sin embargo, no descartó Sanduk que antes de que Chisinau pueda abandonar la neutralidad y unirse a la alianza militar en medio de la crisis de Ucrania, expresó interés en impulsar la cooperación con la OTAN en el rearmen del ejército de Moldavia. En las últimas horas... Los Wagner han publicado que se han apoderado de un vehículo de combate, un vehículo blindado de transporte de personal del norte capturado y pues ha sido identificado como el M-113 que fue capturado por los Wagner en Bamut. Según el diario Avia.pro, el grupo Wagner han publicado la captura de un vehículo blindado de transporte de personal del norte, M-113, que fue utilizado por el ejército ucraniano. Imágenes publicados muestran cómo el vehículo blindado de transporte de personal con nuevos símbolos es utilizado en Arteomos por unidades de compañía militar privada para llevar a cabo eh, acciones y limpiar la ciudad militar en diferentes puntos donde ya tienen el control, sin embargo se desconoce en qué circunstancias las Wagner lograron capturar el vehículo blindado de transporte personal norteamericano, dicho equipo fue utilizado por las fuerzas de Ucrania en Bakhmut, y bien podría haber sido destruido o abandonado, es de destacar que este obviamente está lejos de ser el único equipo de fabricación extranjera que ha terminado o de fabricación occidental que ha terminado en mano de los Wagner, también y en los binder publicaron imágenes de equipos occidentales, sistemas de misiles fabricados por Estados Unidos, Suecia y el Reino Unido, así como de otros equipos que fueron capturados en posiciones del personal militar ucraniano y que posiblemente fueron abandonados. Un dron con atacó aeropuerto de Belgorod la información dice que en el aeropuerto que lleva el nombre de chnok belgorod ocurrió un incidente con un vehículo no tripulado que estaba equipado con un artefacto desconocido según la fuente de la información del de diario base, los datos dicen que el dron cayó y se estrelló con la valla del aeropuerto tras lo cual se produjo la detonación, nadie resultó con lecciones y por el momento no hay información por parte del ministerio de la defensa de Rusia, el aeropuerto ha suspendido operaciones para investigar lo sucedido, el incidente dañó la valla del aeropuerto y los cables de las señales. Las autoridades investigan y están buscando a los responsables para tomar medidas de seguridad. Anteriormente las Fuerzas Armadas de Ucrania también hicieron que es en el aeropuerto de Belgorod. Sin embargo, ninguno de estos tuvo eh, consecuencias graves. Por el momento, hasta la hora que estamos grabando el video, no hay declaraciones oficiales por parte de las autoridades de la región y del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre este asunto. Llegamos a la parte final de nuestro video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido con más información aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora.